Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Sonia Cáceres y hoy vamos a elaborar unos hermosos aretes en embroidery. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones dándole click a la campanita. Si quieren aprender más sobre esta técnica u otras técnicas, las invito a que me sigan en mis redes sociales: Sonia Cáceres, Rayal Piso Accesorios y Sonia Cáceres al Piso Masterclass. Los materiales que vamos a utilizar para nuestros aretes son candela aguja mostacillera, aguja de miyuki, tijeras dragón, vamos a utilizar cristales stone, eh, pueden ser el color de su preferencia y el tamaño de su preferencia, vamos a utilizar rondela número 2, color de su preferencia, fieltro, en esta ocasión vamos a utilizar negro, silicona líquida, nylon 4.5 miyuki rocaya y, y súper importante el paño en el que vamos a trabajar cortamos un pedazo de nuestro fieltro tomamos nuestro cristal de preferencia en Carol contamos con una variedad de cristales tanto en formas como en colores le ponemos un poco de silicona líquida y lo pegamos en nuestro paño vamos haciendo un poco de presión tomamos nuestra rondela número 2 color de preferencia tomamos un metro de nuestro nylon 4.5 y lo pasamos por nuestra agujita y en la tirita larga, en el extremo más largo, le hacemos tres nuditos. Una vez hecho esto, tomamos nuestros muranos, nuestra rondela número 2 y vamos a empezar a bordar. Entonces pasamos la aguja bien pegada de la piedra, del cristal de preferencia. Lo pasamos y tomamos uno dos y tres rondelas las llevamos hasta el final la ponemos acá y la pasamos bien pegadita al cristal y bajamos subimos pasamos la aguja bien pegadita al cristal acá en medio de estas dos Y pasamos la aguja por las últimas rondelas sostenemos y pasamos andamos y nuevamente tres rondelas las llevamos al final pasamos la aguja de abajo para de arriba para abajo subimos y pasamos la aguja por acá cogiendo estas últimas dos rondas las sostenemos y esto lo vamos a hacer todo por todo el borde del cristal Una vez llegamos acá, ya al final, bajamos y pasamos estas dos y cogemos la vecinita. Estas últimas dos y la vecinita. La pasamos, sostenemos y llevamos abajo. queda Acá en la parte de atrás hacemos el remate cortamos el exceso de nylon una vez lo tenemos así, vamos a cortar todo el borde de nuestro arete. Estamos haciendo unos topos. Cortamos todo el borde de los topos. Y queda lista la parte inicial. Una vez lo tenemos así, Cogemos nuestros topitos, nuestros pines. Estos no los dijimos al inicio porque tenemos dos opciones. Podemos poner estos que son así, planitos, sencillos. O le pueden poner este tipo de topo. Ya es como la preferencia de ustedes. Entonces en este caso vamos a poner estos topos. Y vamos a ponerle silicona al topo. Ponemos silicona y lo pegamos acá Hacemos presión Ahora lo tenemos así Ponemos nuevamente silicona líquida a la superficie y lo pegamos acá Vamos haciendo presión Cortamos todo el borde. Cortando el borde. Y con la candela vamos a pasar por todo el borde de la presión entonces con nuestra agujita le el nylon y pasamos la aguja nuevamente la pasamos acá y tomamos tres rocallas una, dos y tres. Recuerden que son de su preferencia el color. calla número 11. Y la llevamos a la parte de abajo, de atrás para adelante. Pasamos la aguja. Y subimos por esta. Sostengo. Aquí, fuerza. Y empezamos con dos. Tenemos dos rocallas. Las llevamos abajo, pasamos de atrás para adelante y subimos por acá. Recuerden que con esta técnica podemos elaborar prendedores, aretes, anillos, brazaletes, dos y subo por acá vamos y así vamos a hacerle todo el borde al arete Una vez llegamos acá, ponemos solo una mostacilla y la pasamos por acá, bajamos, alamos y rematamos. Cortamos el exceso de nylon. Y así nos quedan nuestros topos en embroidery. Demasiado hermosos. Miren las combinaciones que se pueden hacer. Puede hacer la parte de abajo, puede dejarlo así como topo, pueden hacer también prendedores miren la parte de atrás de los topos tiene un poquito de pegamento no entonces se seca podemos limpiar más fácil entonces así terminamos nuestros topos Los invito a que me sigan en mis redes sociales como sonia cáceres rayal piso accesorios sonia cáceres rayal piso masterclass y se inscriban a mis cursos virtuales y presenciales. Tenemos cursos presenciales a nivel nacional, están pendientes en nuestras redes de las rutas que tenemos. Próximamente vamos a tener seminario Embroidery en Cali y en Bogotá. Y así terminamos nuestros topos en Embroidery. Espero les haya gustado mucho el video tutorial. No olviden dejar sus comentarios u opiniones. Y recuerden seguirnos en carolchop.co y en mis redes sociales como Sonia Cáceres, Raya Piso Masterclass, Sonia Cáceres, Raya Piso Accesorios y enterarse de todos los seminarios que vienen, tanto presenciales como virtuales. Y súper importante, estar pendientes todos los viernes de los videos tutoriales. Hasta una próxima ocasión.